Será por viño. ¿Ti no crees que os se va a de Que ya está, que no hay más viño, que por hoy se está da ¿Eh? ¿Por qué no haces el camino de Santiago, eh? Está ¿no? Ya no aguanto cuánto más. Incluso tener que mexer normal esas pudilas... hermana y ¡Y ahora mete a la maleta, oh. Pongo otro. ¡Ay! Hace más de cinco años que bueno. no nos vemos. Vale. Vale tendrás un chico. Sí, que vamos a cenar que no o que vamos para tomar algo. ¡Tira, tira! tira, tira, tira la puta! ¡Cuánto tiempo llevamos con esta historia, coño? El otro día la niña se cayó. ¿Qué tal, la niña? La llevé al médico. Sabes que le hemos hecho una serie de pruebas? Dijeron que era una enfermedad rara. ¿Están bien esos resultados? ¿Seguro? Que hay que darle medicación, que evite que se haga daño. ¿Cómo sé ahora en el colegio que está bien atendido? ¡Que me tranquila, man, que ¿Qué hago yo por ti? Voy, pues, pues a qué carajo. Es que no me dice nada, pero qué es que tiene un chaval ahora. ¿El chaval como aquí? ¿Mandarme de qué? ¡Gigi! <risa> ¡Mira esto, Gigi! Está cachondo ya tengo mucha pasta. ¿Pero qué te cuesta a ti? Mira, te quedas unas horitas más a trabajar y ya está. Eh, tengo a maravilla, te ¿¿Y una maravilla, que te caes? vamos una pasar el Facebook con esto! ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te voy a dar el diálogo? Una es irme a París. Alicia, tienes la cena congelada, es la tercera vez que vengo a avisarte. ¿Y mamá? Come algo. Venga, aunque sea un bocata. Sabes que mamá estaba tratando. tratamiento. Esto ¿Era? es más importante. Todavía no tuve tiempo. Vamos. ¿Dónde está? Ponte a comer un poco de bocadillo, por favor. Luego. ¿Tiempo de qué? ¡Déjame en paz y cierra la puerta! Pero es que me deja allí justo en el aeropuerto, justo antes de subirse al avión. ¿Entiendes? No sé qué me Sabe que no me puedo ir con él por mi padre. ¿No te lembras? Para cuidar de ti, papá. Porque la vida está fuera. Estoy aquí por la tuya culpa, papá